Brusqueta mediterránea Vamos a necesitar una tira de pan country Que vamos a cortar en rebanadas y meter al horno Necesitamos también 50 gramos de ajo rostizado para untar en el pan Sazonamos con sal y pimienta, oréganos de salsa mediterránea Y listo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 tomen loca.